Bueno, yo creo que ahí vamos a ver si ya nos coge el audio y esperamos la señal de nuestro equipo ahí en detrás de cámaras. Un segundito y nos van a decir si sí, ya estamos. Yo creo que ahí ya estamos, ¿no? Vamos a ver. Ok, aquí mirando. Un segundo que ya vamos a arrancar. Vamos a ver qué tal. Ok, estamos, y bueno, ¿qué más Laura? Muy bien, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Academias Subseguros. Así es, bienvenidos a todas las personas que se están conectando, vamos a esperar solamente un par de minuticos antes de arrancar y antes de empezar a saludarlos a todos porque venimos con una sección muy, muy, muy chévere, muy bonita, porque venimos a mostrarles algo nuevo, algo nuevo que, que hemos estado trabajando para ustedes, algo que lo han pedido mucho, ¿verdad? Y bueno, ahí se van a dar cuenta qué es todo lo nuevo que estamos trabajando desde aquí, desde Subseguros, y este es su espacio acá en de Subseguros, recuerden. Vamos entonces a, finalmente, a revisar aquí, que esté todo muy bien con el audio, y arrancamos. Ok, aquí esto porque no me deja. Me encantaría que me dejara hacer esto, pero vamos a ver. Sí, yo creo que ahí está. Perfecto, ahora sí. Bueno, señores y señoras, esto es Academia Subseguros, bienvenidos. Hoy estamos a. No, hoy no estamos a jueves. Yo siempre digo jueves porque regularmente este es un espacio que está diseñado el jueves, pero pues digamos que eh, en aras de, de tener una mejor convocatoria y, y acomodar el espacio mejor para ustedes, pues lo hicimos en viernes hoy, hoy viernes 18 de mayo ya del 2018 porque pues aquí en nuestro país a nivel local, eh, desde Colombia donde estamos transmitiendo eh, pues es, fue un lunes festivo que era una celebración religiosa pues para todos los que son digamos que devotos de de la Virgen, de Jesús, bueno, ¿cierto? De, de todas esas cositas. ¿Qué más, Laura? ¿Cómo estás? Muy bien. Hazte un poquito más para acá para que la gente te pueda ver. Listo, ahora sí. Listo. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Todo muy bien. ¿Cómo lo han tratado por allá en Subseguros? Bueno, muy bien. Eh, hoy vamos a estrenar actualizaciones. Ajá. Vamos a ver qué actualizaciones tiene Subseguros esta semana para ustedes. ...explicarlas, que puedan ver todo lo nuevo que tenemos, son cosas muy buenas la verdad... Así es... ...y que les van a servir mucho... Por supuesto que sí... Y bueno, pues venimos precisamente de una, de una temporada donde estábamos donde como... O, bueno, estuvimos en, un, en una especie de webinar brindando un homenaje a la mamá, el, el pasado que tuvimos... Eh, bueno, haciendo unas cositas muy interesantes para todos ustedes pero hoy decidimos nuevamente llegar con nuestra plataforma porque tenemos una noticia muy interesante, ¿cierto? Eh, como se nos comunicábamos por correo en nuestras redes sociales, tenemos unas nuevas funcionalidades para el tema de siniestros y sobre todo pues como arreglamos la casa, ¿cierto? Y ahora se ve mucho más bonito, más ordenado. Y eh, en la parte del asistente virtual, para que ustedes puedan personalizar mucho más esa experiencia de cara a sus clientes, pues también hicimos... Eh, unas cositas bastantes unos ajustes más bien bastante interesantes eh, en la medida para que ustedes puedan trabajarlo de manera mucho más personalizada mientras la gente se va conectando pues eh, qué rico tenerlos aquí eh, vamos a ir entonces preparando en este momento nuestro computador para poderles compartir la pantalla verdad recuerden entonces que vamos a usar siempre soft seguros ojalá desde eh, un navegador como lo estamos usando nosotros en este momento en Google Chrome por temas de compatibilidad y por temas de seguridad, ¿verdad? Vamos entonces a listar nuestro compartir de pantalla. Bienvenida Laura Sepúlveda que se acaba de conectar ahí. Qué bueno que estás con nosotros, Laura. Y por favor compártelo con todas eh, tus redes de contacto para que no solamente tú, sino que eh, la gente que conoces pues puede aprender qué es lo que hacemos aquí en Academia de seguros Academia de seguros recuerden que es un espacio para toda la comunidad de seguros ¿cierto? Y los que no también eh, todavía no pertenecen, pues para sí. que se enteren exactamente qué es lo que estamos haciendo. seguros recuerden que es el software para profesionales de seguros, no solamente aquí en Colombia, sino en países como México, que ya estamos, Perú, Chile, Ecuador... República Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, por supuesto, bueno, a toda la gente que está por allá, un saludo muy especial, ¿verdad? Bueno, esta invitación también Así es, es. es para, para, vamos a tener un recorderis del asistente virtual, es si de pronto tienen dudas en esa parte, en ese módulo, hoy vamos a, a resolverlas. La idea es que a medida que vamos avanzando, ustedes vayan haciendo preguntas, vayan de pronto resolviendo inquietudes que tengan. Por supuesto. ¿Listo? Y entonces ya, ya con eso vamos como entre todos haciendo un, un buen, buen webinar. Ajá. ¿Listo? Recuerden que en, en este es su espacio Academia Subseguros, un espacio hecho con mucho amor por parte del equipo de trabajo de Subseguros. Ella es Laura Marcela Sepúlveda, mi nombre es Andrés Todo. Para bueno, servirles. Gracias. Ya así que la, Laura Marcela Sepúlveda es la, la niña que se acaba de, de, de conectar allá. Es, bueno, un saludo para ti también. se Ella se hace, bebé. <ríe> hace bebé, exacto. Bueno, así que, bueno, vamos entonces a compartirles la pantalla para que pasemos de una vez a lo ahí, que venimos. Sí. Exacto, Listo. a la acción. Entonces, creo que ahí ya tienen la pantalla compartida. Y señorita Laura, eso es todo suyo. Listo. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces. Primero ingresando a Subseguros con usuario y contraseña, muy importante, acá les recuerdo que la contraseña ustedes mismos la pueden recuperar, listo, en caso de que se les olvide. Aquí abajito tienen un link que se llama Olvidaste tu contraseña, muy fácil, por ahí ustedes mismos pueden recuperar la contraseña para que pronto no tengan que esperar a que otra persona se las, se las recupere, sino que ustedes mismos puedan hacer el proceso. Vamos entonces a ingresar seguros y vamos a empezar con el tema del asistente virtual. En este asistente virtual quiero contarles que ya como muchos lo habían solicitado tenemos la, la plantilla personalizada de, de, del asistente virtual, entonces está la alerta de pagos y la alerta de, de vencimientos ya es posible Listo, Ya les voy a mostrar entonces cómo lo hacemos. Acá entonces estamos en el inicio y les voy a mostrar correos, vamos a ingresar a correos, plantillas, correos. Y aquí vamos a ver entonces que está este botón que se llama editar. listo Al darle clic nos va a llevar a otra pestaña donde nos va a dar la posibilidad de editar esa, esa plantilla. Tenemos entonces estos campos que están entre paréntesis o entre, o entre corchetes no se pueden actualizar. O sea, son datos que no se deben tocar porque con esos subseguros saca la información de los clientes para poder que les llegue el correo con toda la información. ¿listo? Entonces, es tan lo posible no tocarla. Solamente la parte que está, que está fuera de los paréntesis o de los corchetes es la que podemos editar. ¿listo? Entonces, por ejemplo, queremos recordarte que la póliza de, acá está el ramo, acá está el riesgo, se encuentra próxima a vencer. A continuación, ampliamos la información. ¿Listo? Me dicen por aquí, Laura, que si podemos... Ampliar un poquito más el volumen de la voz tuya para que eh, se pueda escuchar un poco mejor, ¿ok? Listo. Entonces ahí vamos a hacer un ajuste y esta mujer va a hablar un poquito más duro, ¿vale? Bueno, muchas gracias. me confirman si ahí me escuchan bien. Nuestros entonces, amigos de Ecuador nos están avisando por allí. Ah, bueno, listo, muchas gracias. Bueno, entonces lo que les contaba. En esta parte de la plantilla ustedes la pueden editar. Entonces, tenemos la parte de los corchetes, esa parte hay que dejarla quieta, como está. Porque es información que Subseguro saca desde la, desde la plataforma, desde de los datos que están en el cliente. Esta información que tenemos afuera de los corchetes o fuera de los paréntesis es la que vamos a dictar. Entonces tenemos eh, eh, en esta parte, dice, queremos recordarte que la póliza D acaba el nombre del ramo. El ramo recuerden que sale desde la póliza con el riesgo asegurado, que es la placa, la dirección... Se encuentra próxima a vencer. A continuación ampliamos información al respecto. En esta parte yo puedo editar y puedo poner, por ejemplo, vamos a poner. Ese. Si tienes alguna duda puedes contactarte a y vamos a poner un número, un número de celular, puede ser, cierto. Le voy a dar guardar, entonces acá también tenemos la póliza, esta parte no se edita, esta parte automáticamente se obtiene lo saca desde la información y está la parte final que dice, elige por favor una de estas opciones, así recibiremos sus instrucciones para garantizar la renovación y vigencia de la póliza. Están los dos botones de respuesta y esta es ya la parte final del correo. Agradecemos de antemano la confianza depositada en, acaba el nombre de la marca, el nombre de la agencia. Reiteramos nuestra disposición en ofrecer la mejor calidad en nuestros servicios. Nombre de la marca, atentamente, ustedes pueden también personalizar esta parte. Aquí vamos entonces a guardar los cambios, lo que acabamos de personalizar. Es muy importante y, y, y antes damos un saludo para Ana María Roa Suárez. Eh, Suárez que se acaba de conectar, qué bueno Ana María tenerte ahí súper presente y, y bueno tan juiciosa como siempre. Es bueno recordar que siempre las digamos que los los símbolos como en este caso de nombre marca como abajo cierto que están sobre estos corchetes dentro de estos corchetes pues son eh, digamos que variables que no podemos no debemos cambiar porque si no vamos a causar un error en la plataforma. Básicamente lo que vamos a cambiar es el texto que está cierto el texto que está así por fuera de los corchetes. Entonces, el resto, digamos que ya todo lo podemos personalizar a criterio de lo que ustedes realmente busquen. Sí, o sea, lo que pasa es que la información que está dentro de los corchetes es información que sale directamente de la póliza. O sea, subseguros lo que hace es buscar esa póliza, buscar ese cliente, saca la información que, tiene guardada, que tienen ustedes guardada en subseguros y arma entonces el de correo con esa información Ajá. de forma automática. Ya el resto de la información, como no está relacionada a ningún dato que está dentro de subseguros, ustedes la pueden personalizar. Listo, es, es, es eso. Ya entonces guardé el correo, guardé los cambios, voy nuevamente a subseguros y recargo. Voy a recargar para poder que el cambio se refleje. Listo. Las, las modificaciones las podemos hacer tanto en renovación, en el correo de renovación, como en el correo de cartera. Lo mismo, funcionan igual. Información dentro de los corchetes no se debe modificar. Solamente la información que está por fuera de los corchetes. Listo. Si tienen de pronto alguna duda, nos pueden ir contando y si nada no las vamos resolviendo mientras Subseguros va, va recargando. Listo. Así es. Y si no, vamos entonces para la versión de incógnito, porque yo seguramente puedo tener ahí algún bloqueo, entonces sí bueno vamos a trasladarnos entonces al a navegador en vista incógnita, exacto y simplemente abrimos allí nuestra sesión que teníamos anteriormente abierta Ajá. Listo, aquí al abrirla, entonces ya, ya vamos a, a tener los cambios, listo. Perfecto. Ya en estar los cambios en Subseguros. En esta parte del asistente virtual, muchas personas me han comentado que tienen dudas. La idea es que como estamos en, en este momento explicando el asistente virtual, no solamente dudas que tengan en la parte de las plantillas editables, sino en todo el módulo. Entonces, ¿cómo funcionan los correos? ¿Cómo los puedo configurar? ¿Cómo se le manda la alerta al cliente? Todas esas preguntas las pueden ir haciendo y las vamos resolviendo. Entonces, acá ingresamos, usuario y contraseña y vamos a ver entonces cómo quedaron los cambios. Perfecto, y vamos entonces ingresando. Mientras el internet... Exacto, ahí nos permite. Bueno, y aprovechemos entonces para que ustedes nos cuenten qué tal les está pareciendo esta primera versión de, eh, pues, digamos que el asistente virtual personalizado, para que ustedes puedan, digamos que, hacer todo el tema. Eh, de personalizar sus envíos de mensajes y correos electrónicos en cuanto a la renovación y en cuanto a la cartera. Cuéntenos qué les parece, cómo la ven, les parece fácil, difícil. Cuéntenos que nos parece muy, muy, muy importante tener todo ese feedback en este momento y en tiempo real. Vamos a ver. Sí, nos estamos presentando un problemita aquí en nuestra red interna. Déjenos un momento. Ok. Listo, ya está recargando. Perfecto. Ya habíamos tenido un pequeño bachecito ahí con el internet, pero ya estamos entrando nuevamente. Listo. Aquí ya entonces ingresamos. Vamos a mirar los correos, cómo quedaron las plantillas. Y miren, acá quedó entonces el cambio. Tal cual como lo tenemos aquí en la plantilla, va a llegar el correo, o sea, el, el cliente va a recibir el correo así como yo lo tengo acá configurado. Entonces miren que aquí está el ejemplo. Estos que están en negrilla son los datos que yo les digo que no se deben editar. Miren que automáticamente los pone sin necesidad de yo editarlos, porque si no nos tocaría editar cada, cada correo que vamos a enviar, entonces, más bien editamos solo una parte y SoftSeguro se encarga de enviarlo otra. Exacto, ya dependiendo del, del cliente, del ramo, de la póliza, ¿cierto? Automáticamente SoftSeguro los pone. Así que recuerden que es muy importante que ustedes nos cuenten sus apreciaciones en este momento porque es de verdad súper valioso para que ustedes, eh, pues, entre todos podamos avanzar, así como lo estamos haciendo. Un saludito nuevamente para Ana María Roa, que dice, hola, Laura y Andrés. Bueno, no sé si llegó un poquito retrasado, pero ahí estamos, hola. Dice que, eh, ¿cómo amplío el número de mails a los clientes? El número de mails en, en el asistente virtual se amplía por medio de un paquete. Entonces se pueden contactar a, a subseguros y la persona comercial, nuestra asesora comercial, pues les cuenta qué paquetes tenemos disponibles, el precio del paquete y cómo lo pueden adquirir. ¿Listo? ¿Cómo sería el medio de pago? Por supuesto, súper importante la pregunta para que tengan en cuenta entonces eso. Vamos a hacer entonces nuevamente para las personas que se van conectando ahí recién, nuevamente una forma de hacer de editar nuestros eh, mensajes. Como tal, vamos a hacerlo entonces ahí. Listo, ese, ese es el de cartera. Damos clic en editar, recuerden que arriba tienen ese, ese botoncito editar. Sí. Entonces. Aquí en esa, en esa parte ustedes ingresan a las plantillas que son las, las que tenemos acá de ejemplo. Entonces, estamos en correos, vamos a hacerlo de nuevo. Estamos en el módulo de inicio. En el módulo de inicio, al lado derecho, ustedes van a encontrar asistente virtual. Van a encontrar tres, tres formas de que ese asistente virtual funcione. Están las llamadas, que son las llamadas automáticas, están los correos y están los mensajes de texto. En este momento tenemos disponible personalizar los correos desde aquí. Entonces, yo le doy clic acá en plantillas, correos, y tengo la opción de editar el correo de renovación, que es el que envía la alerta de cuando la póliza se va a vencer, y editar el de cartera, que es el que le avisa al cliente cuando tiene pagos pendientes. Entonces le dice cuál es la fecha límite de pago, cuándo, eh, qué valor debe pagar y a qué, pertene a qué póliza pertenece ese pago. listo En esta parte entonces. Si yo quiero personalizar este correo que me brinda subseguros, yo lo que hago es que vengo a la opción editar. Y le digo, bueno, yo en esta parte quiero tener que los clientes si tienen alguna duda se comuniquen con la persona de cartera. Entonces, vamos a poner acá. Mmm, entonces acá vamos a poner un número. Entonces, en caso de alguna inquietud. Listo. Le voy a dar entonces guardar. Y esta información que yo acabo de poner debe quedar en el correo. Listo. Debe quedar en la plantilla cuando yo le dé clic en guardar. Entonces, lo mismo. Tiene el mismo encabezado el correo de, de cartera. Entonces le dice. Eh, Cordial saludo, está el nombre del cliente desde la marca Subseguros. Queremos recordarte que el pago correspondiente a la póliza D, acá está el ramo, ramo autos puede ser, con el riesgo y aquí va la placa AST348, se encuentra próximo a vencer. A continuación ampliamos la información al respecto. Puedes comunicarte al, damos un número en caso de alguna inquietud, ¿cierto? Y ya acá entonces sigue la parte de las opciones tienen dos opciones para elegir, este texto también lo podemos modificar, lo mismo el texto final también lo pueden modificar y el atentamente, si de pronto quieren poner algo más, algo más en el correo también lo pueden hacer. Damos entonces clic en guardar cambios y vamos a ir entonces a recargar para poder que esos cambios se reflejen. listo, entonces se está recargando para que me muestre nuevamente los, los cambios que realicé ¿qué tal? ¿cómo les parece? Está, está sencillo, ¿verdad? ¿cómo lo ven ahí? yo creo que está muy sencillo es, básicamente pusimos eh, unas, pues, unas herramientas que casi todos ustedes usan que es eh, las herramientas de Word de edición de texto de una manera muy sencilla, tengan cuidado siempre presente, entonces no mover las variables que están entre los corchetes para que no haya ningún error ni ningún problema en el envío. Simplemente modifican lo que está por fuera de las corchetes y ahí van a tener su correo personalizado, tanto para cartera como para renovación. Y aquí está, entonces acá tenemos la información. Este fue el que renovamos ahorita de... Perdón, ese el que modificamos ahorita renovaciones. Y este fue el que acabamos de modificar, que es el de cartera. ¿Listo? Tal cual como tenemos el correo aquí, es como le va a llegar el cliente. Entonces la información que acaba de agregar al cliente le va a llegar a partir de mañana el correo como lo tengo en este momento. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Lo pueden ir haciendo. Perfecto, que muy útil. Precisamente eso dice por aquí eh, Ana María. María Fernanda Falla eh, dice que ¿por qué aparece el número de mensajes? ¿Tiene limitación en cantidad? Sí, por supuesto, Ana María. Son... Son mensajes que, eh, que tú puedes adquirir por paquetes, sin embargo, cuando adquieres eh, Subseguros por primera vez, pues viene con una carga inicial, ¿verdad? Sí. Subseguros, cuando, cuando ustedes adquieren Subseguros, él viene con un paquete que es de 200 correos, eh, 200 correos y 50 mensajes de texto. Es lo que ofrece Subseguros, lo que les, les, les da de obsequio al momento que ustedes adquieren la plataforma. Resulta que cuando yo adquiero la plataforma y empiezo a enviar esos correos, me va descontando. Si quieren, acá miramos que me dice cuántos tengo disponibles. En ese momento tengo cero correos disponibles, pero él me va descontando. Entonces, por ejemplo, si hoy envía 10, mañana me dice, mire, de 20 correos que usted tenía, hoy ya tiene 10, porque ayer se enviaron 10, ¿cierto? Entonces él va haciendo el, el descuento de los correos para que ustedes apenas vean que están poquitos, hagan la, la recarga, quieran el paquete. Y lo mismo con los mensajes de texto y las llamadas. Ok, perfecto. Ahí dice Miguel que es una herramienta que va a ser muy útil en la operación. Por supuesto, esa es la idea que, eh, que nosotros tenemos, Miguel Acero. Eh, mm -hmm. Gracias por tu aporte y pues ahí vamos, ahí vamos a estar entonces contestando también las preguntas de manera textual para que estén súper atentos y nuestro equipo de trabajo va a estar ahí súper atentos de lo que ustedes van preguntando de manera más puntual. Ok. Para que sigamos entonces eh, de manera muy rápida a ver los cambios que hicimos, eh, los ajustes y lo nuevo del módulo de siniestros, ¿verdad? En el módulo de siniestros tenemos tenemos un cambio que es la visualización del módulo. El módulo ya tiene una visualización más amigable, tiene nuevos filtros, tiene nuevo formulario. Entonces vamos a mirarlo. El módulo de siniestros lo van a encontrar en la pestaña Más siniestros es la segunda opción que tenemos entonces miren la visualización que tiene el módulo que es muy similar a la visualización que tiene el módulo de negocios el módulo de CRM entonces está, ¿qué tenemos en el listado? tenemos los filtros acá entonces tenemos un filtro por búsqueda tenemos el filtro que es etapa del siniestro aquí me dicen en qué estado se encuentra el siniestro Indemnizado, objetado, negado, o los estados que nosotros queramos ponerle a los siniestros. Fecha del siniestro, aquí puedo ver cuándo se registró ese siniestro. Puedo filtrar por los siniestros que se encuentran finalizados o los que todavía no se han finalizado. Puedo buscar por sedes. Aquí puedo ver los ramos, entonces yo quiero ver los siniestros que hay por auto, los siniestros que hay por hogar, lo puedo filtrar desde acá. Y tenemos las aseguradoras, entonces ustedes desde acá pueden filtrar por aseguradora qué siniestros quieren, quieren verificar. En, la, en el listado el siniestro nos muestra número del siniestro, que es el número que le asigna la aseguradora a cada siniestro. Ahí eh, está entonces el, el motivo del siniestro, en este caso fue un choque, está el número de la póliza, a qué póliza pertenece el siniestro, a qué aseguradora y a qué ramo. Tenemos el valor de la indemnización, la fecha del siniestro, el cliente al cual se le generó el siniestro, porcentaje de siniestralidad y acá está la descripción, entonces dice se accidentó, ¿cierto? En esta parte tenemos los días transcurridos del siniestro. ¿Cuántos días lleva este siniestro sin finalizar? Eso es lo que nos va a contar. En este caso este siniestro lleva 459 días, no se ha finalizado. Acá les dice si ya se finalizó. Ya se finalizó. Y la fecha de finalización. Estados del siniestro. Acá les va a decir, por ejemplo, el, el siniestro ya fue indemnizado. ¿Cierto? Entonces acá ustedes van a tener el historial. Los siniestros desde el botón de acción los pueden ver, los pueden editar y los pueden eliminar. Tenemos también la opción de exportar. Pueden exportar a Excel todo el listado de siniestros que tienen. Y desde aquí los pueden eh, crear. Entonces acá vamos a mirar el formulario. En esta parte, para que ustedes puedan ingresar desde el nombre del siniestro, deben darle doble clic para que puedan ingresar. ¿Listo? Entonces tenemos los tres estados que ya creamos. Indemnizado, objetado y negado. Son los tres estados que asignamos para los siniestros. Es muy importante que si ustedes no han iniciado a usar eh, el módulo de siniestros, como primer paso deben ir a configuración de la agencia y van hasta, hasta la opción estados de los siniestros. Aquí es donde ustedes van a crear cada etapa del siniestro. Entonces acá le dimos crear estado, entonces yo le puedo poner pagado y le doy guardar. De la misma manera en como yo creo los, los estados aquí se van a reflejar en el siniestro. Entonces miren, que al registrar el siniestro me van a aparecer indemnizado, objetado, negado y pagado. Que fueron los, los estados que yo creé. Listo, así es como se maneja entonces el tema de los estados. Entonces acaba de ir pasando por cada etapa. Primero lo tengo en, en, en indemnizado. En este caso pues los creé. Eh, creé estos cuatro estados. Me imagino que ustedes tienen otros estados que le asignan a los siniestros. Acá entonces tenemos días transcurridos, número del siniestro, que es el consecutivo que genera subseguros de forma automática. Acá está el número del siniestro. Este número de siniestro es el que, el que nos da la aseguradora. La aseguradora cada siniestro le asigna un, un número, un consecutivo. Tipo del siniestro, en este caso colocamos choque. Fecha en que se generó el siniestro, que fue el 13 de febrero del 2017. Fecha de notificación a la aseguradora. O sea, ¿cuándo se notificó a la aseguradora que ocurrió este siniestro? Descripción de los hechos. Se accidentó, ¿cierto? Colocamos aquí en la, en la descripción. Póliza. Aquí es donde yo voy a buscar la póliza, a la cual va relacionada este siniestro. Entonces yo busco acá, puede buscar por nombre de cliente o de una vez por el número de la póliza. Automáticamente yo coloco el número de la póliza, y traigo la información de la póliza, entonces se llena el campo de asegurador y ramo. esto no hay que editarlo, sino que de forma automática los traes de la póliza. Valor de la indemnización, entonces acá vamos a poner que son 10 millones, pongámosle. Y acá voy a marcar si el siniestro ya está finalizado o no. Yo le voy a poner que no está finalizado. Y si le digo que sí, me aparece automáticamente la fecha de hoy, que estoy sí, finalizando el siniestro. Pero como ya la tenía, pues me está apareciendo la que, la que ya había puesto. En esta parte tenemos las observaciones. Las observaciones tienen alertas. Entonces ya acá puedo poner que le vamos a realizar una visita, ¿cierto? Le digo generar alertas, sí. Fecha de la alerta, eh, le voy a poner que me notifique el 24 de mayo. Y le damos a añadir. Ya sé entonces que el 24 de mayo a mi correo me va a llegar una alerta diciéndome, mire, eh, debe realizar una visita eh, este día. Acá puedo poner la hora. Entonces acá le puedo poner visita a las 10, por ejemplo. Y con la fecha ya me recuerda cuándo realizar la visita. Desde aquí puedo cargar los archivos a los siniestros, ¿cierto? Entonces puedo poner eh, los archivos que necesite cargar. Es muy similar, como les decía, al módulo de negocios. Es muy amigable. Y acá le damos entonces guardar. Y tenemos el módulo de tareas. Entonces está datos del siniestro y las tareas que van relacionadas al siniestro. Entonces le digo más tarea. Título de la tarea, entonces... Vamos a poner visita cita, asignado a, prioridad alta, fecha de vencimiento el 24 de mayo y fecha de la alerta, creo que me recuerdo el 22 de mayo. Le damos guardar tarea y ya me debe entonces quedar creada esta tarea aquí en el siniestro. Listo. Hasta ahí qué dudas tienen. Cuéntenme cómo les parece el módulo de siniestros. Listo, vamos entonces a crear un siniestro. Ahorita vamos a, a retomar finalmente eh, esas preguntas que están haciendo, porque están haciendo unas, bueno, quedaron unas preguntas pendientes del módulo de, de asistente virtual y mientras tanto también les vamos a ir preparando una respuesta de manera textual para que sigamos avanzando. En este módulo de, de siniestros, ¿qué dudas tienen? Bueno, ¿Dudas? Sí, dice, dice Miguel Acero, creo que esto es una, eh, una pregunta con respecto a siniestros particularmente. Dice, sería bueno en una revisión posterior incluir el amparo que se afecta en la póliza. Ok. Sí. lo vamos entonces a tener en cuenta. En la parte de... En la de otra pregunta, Miguel. Los días transcurridos... En el sistema los cuentas de qué fecha, ocurrencia, aviso formalización. La fecha la cuenta desde el momento en que creamos el siniestro. Entonces acá dice, fecha del siniestro fue el 13 de febrero. A partir de esa fecha hasta hoy, él me va a contar cuántos días lleva transcurridos el, el siniestro. Entonces en este caso lleva 459 días. Y fue el 2017. Recuerda que esa fecha del siniestro tú la puedes elegir, eh, Miguel. Entonces es una fecha eh, pues tú puedes elegir la fecha donde se sí ocurrió, sí. Si, si es el aviso o si es la formalización, digamos que dependiendo de cómo, de cómo se maneje particularmente en tu negocio. Sí, o sea, o sea, la fecha puede ser la fecha en que yo registro el siniestro, la fecha en que yo le, le notifico a la aseguradora o ustedes ya definen qué fecha le quieren O la, dar, o la fecha en que ocurrió el siniestro. O la fecha en que ocurrió el siniestro. Uh -huh. Listo. Eh, vamos entonces a crear uno, un siniestro. Entonces acá tenemos, número de siniestro compañía, entonces le vamos a poner 456. Tipo de siniestro, vamos a poner que fue un incendio. Fecha de siniestro, hoy. Fecha en que se notificó a la aseguradora, hoy. Hoy mismo le notificamos. Entonces acá, descripción. Acá ustedes ponen la descripción qué fue lo que pasó, entonces ustedes ponen, ahí no hay límite de, de, de palabras, o sea, ustedes pueden escribir textualmente lo que sucedió en ese siniestro, ¿listo? Y acá, ¿eso por qué? Porque al momento de una consulta no, no es buena abreviar sino que ustedes puedan poner toda la descripción de lo que pasó, para que puedan estar enterados. Dice Nancy Esmeralda Salgado, y un saludo para Nancy también y para todo tu equipo de trabajo, Nancy, eh, sería bueno que incluyeran si hay pagos complementarios porque muchas veces hacen reclamaciones por medicamentos o terapias. Creo que eso lo podemos hacer de una manera, eh, pues, en descripción de hechos o lo podemos hacer en observaciones de pronto. Eh, esa parte la pueden hacer en descripción de los hechos. O sea, pueden decir, por ejemplo, eh, fue por medicamentos o fue algo en, en, en lo que ustedes me comentan ahí. Eso se puede hacer desde descripción de los hechos. Igual, todas esas observaciones las vamos a, a tomar como sugerencias, ¿listo? Gracias Nancy Esmeralda Salgado, para ti un caluroso abrazo y un saludo. Bueno, vamos entonces a la parte de pólizas, acá yo entonces voy a incluir la póliza que va relacionada al siniestro. tipo de siniestro que coincida con el ramo. No. Valor de la indemnización. 25 millones. Aquí vamos a incluir las notas. Para incluir las notas, primero deben guardar el siniestro. Entonces le damos guardar y seguir editando. Y vamos a agregar la observación. Entonces vamos a poner que vamos a realizar una visita. Visita a las 10 de la mañana. Visita a las 10 AM. Podemos también poner el lugar en donde se debe realizar la visita. Generar alerta, sí. Fecha de la alerta eh, la vamos a poner para. Pongámosle la fecha también. Para el 30 de mayo. Y la alerta, entonces quiero que me la envíe el 29 para estar pendiente de esa visita. Añadir, entonces, al correo, al, al correo que está relacionado al usuario que está creando el siniestro, le va a llegar una alerta donde le va a decir que se está realizando la observación del siniestro para que le llegue la alerta de, de la visita, de la observación, ¿listo? Esto llega al correo para que sepan. Y acá entonces es la inclusión de los archivos. Aquí van a incluir todos los archivos que necesitan eh, cargarle el siniestro. Voy entonces a guardar el siniestro. Y ya ha transcurrido el Cero porque todavía no, no se le ha dado gestión al siniestro. Y aquí ya entonces lo puedo buscar por el número de siniestro que le coloqué, 456, que fue el número que le puse el asegurador. Mírenlo aquí. El siniestro lo pueden buscar por el número de, del siniestro, que es el consecutivo, o por el consecutivo automático que genera subseguros. Son las dos opciones de búsqueda que tenemos. Y lo mismo tienen también los filtros para que puedan buscar la información. Bueno, les, hay una parte que les quiero explicar, es esta parte del porcentaje de siniestralidad. El porcentaje de siniestralidad es el porcentaje de la, perdón, el valor de la prima dividido el valor del, de indemnización, o sea, este valor que tenemos acá, y eso nos da el porcentaje de siniestralidad, ¿listo? Porque muchos se preguntan, bueno, ¿y ese porcentaje de siniestralidad de dónde sale? Entonces ahí les estoy dando el, el dato de dónde sale. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, nos dicen, por aquí Miguel Acero, Dice que cuando una póliza es colectiva de autos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué se, ¿qué se trae solamente? ¿El cabezote de la póliza, ¿cierto? El número de la póliza, o ¿cómo se identifica el riesgo particular? Una... En ese caso, eh, se debe poner el, el número de la póliza colectiva, porque el siniestro trae el número del cabezote de la póliza. O sea, no, lo, no es individual por cada riesgo, sino que es toda la póliza en general, toda la póliza colectiva. Uh -huh. En esa parte de, los, de las pólizas colectivas. O puede ser también como por placa, como está diciendo Ana María Roja. Por placa también se puede. Listo, uh -huh. alguna otra duda de una vez. Y de you una know, vez si quieren, vamos también contestando las dudas del la asistente. Bueno, no dice eh, el tema del asistente, creo que ya se pues nos vamos a comunicar con, eh, con Ana. María Fernanda Falla, pues como para explicarle un poco más, que una vez se agoten, eh, los mensajes de texto no se renuevan mensualmente, sino que eh, ustedes deben adquirir un paquete, ¿cierto? Un paquete de mensajes, de texto o correos electrónicos, que simplemente con una llamada o un correo electrónico a nuestro equipo comercial, pues se va a poder, digamos que hacer esa recarga finalmente. Ajá. Eso por parte de los, del asistente virtual... En esa parte de los siniestros, eh, espero que hayan quedado muy contentos con el módulo de siniestros. Otra parte que les quería contar es que los siniestros no solo van a estar en este módulo, sino que van a estar en el módulo de clientes y en el módulo de póliza. Te les voy a mostrar de qué se trata. Por ejemplo, tengo este... Yo les muestro un ejemplo rápido de cómo queda el siniestro en la póliza y cómo queda el siniestro en el cliente. Acá. Gracias Miguel y gracias Ana en este momento que están ahí también comentando, eh, que está muy amigable. La idea sí es ir mejorando de la mano de ustedes que son los expertos en seguros. y Nosotros los expertos en, en software, pues estamos haciendo la mejor plataforma para que ustedes realmente le puedan sacar todo el provecho y evidentemente estos comentarios que tenemos aquí en este webinar los vamos a dar trámite y los vamos a estudiar para que sigamos, pues, para que sigamos mejorando todo este módulo de siniestros con esos comentarios que ustedes nos están haciendo. Muchísimas gracias Miguel, eh, María Fernanda y Ana María que están ahí comentando súper juiciosos y conectados con Academias of Seguros. Vamos entonces a ver lo que nos quiere mostrar Laura. Listo, vamos entonces a clientes y vamos a buscar el cliente con el cual tenemos un siniestro. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el, el, el cliente y lo vamos a editar, ¿cierto? Le vamos a dar clic en el nombre para editarlo. Entonces, acá está. Tenemos la última pestaña, la pestaña de siniestros entonces está siniestro 46 y tiene el siniestro 456. Lo muestra tal cual lo muestra en el módulo de siniestros. Entonces miren que es el mismo pantallazo, dice siniestro 46, muestra toda el, el, eh, la información de la póliza, la información del cliente, eh, en qué estado se encuentra, entonces estado siniestro, eh, negado, por ejemplo. Y el que acabamos de crear que es el estado indemnizado. Acá le muestra si ya fue finalizado no fue finalizado y cuántos días lleva lleva transcurrido el siniestro, y lo mismo está en pólizas, entonces yo voy a copiar el número de póliza y me voy al módulo de pólizas, acá entonces busco la póliza, la edito y lo mismo, encuentro siniestros en la, en la última pestaña de la póliza y también me muestra lo misma, la misma información que me muestra en clientes, la voy a encontrar en pólizas. ¿Listo? ¿Para qué? Para que si están en una póliza o si el cliente los llama, ustedes no tengan que ir a el módulo de siniestros, sino que de la misma póliza pueden ver toda la información. ¿Listo? De eso se trata los siniestros. Listo. Entonces, ahora la parte que, que les queríamos mostrar son las dos actualizaciones que tenemos en este momento. Eh, esperamos tener muchas más para poder que la plataforma sea más amigable, más completa y que les pueda brindar, o sea, que sea una herramienta muy completa para ustedes y de mucha ayuda. Qué bueno, Miguel, que, que estás comentando ahí en ese momento que super la última actualización de unir clientes, pólizas y siniestros. Precisamente la idea es hacer más transversal, como lo estaba eh, comentando Ana María ahorita también, porque eh, la idea es que ustedes puedan, en la menor cantidad de clics, llegar a la información que necesitan dentro de su plataforma SoftSeguros. Así que, todos los comentarios son súper bienvenidos. Vamos a, entonces, a, en este momento, a quitar nuestra pantalla compartida. Permítanos un segundo. Por aquí vamos entonces. Bueno, ahí estamos nuevamente. Así que, bueno, señores... Ana María, María Fernanda, bueno, toda la gente que se está conectando ahí y que, y que acabo de, de comentar. Miguel, muchísimas gracias porque pues la idea de lo que les acaba de mostrar Laura pues precisamente es eso, es seguir facilitando eh, la, el acceso a la información, la visualización de la información y que ustedes puedan tener mayor control de toda la gestión de toda esa información. La idea de nosotros, recuerden que estamos para que ustedes se puedan organizar y dedicar a lo que efectivamente... Eh, les encanta les gusta, y es vender y asesorar a todos sus clientes asegurados que tienen en cada uno de esos países. La gente que está Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Perú, Chile, eh, Ecuador, eh, aquí en Colombia también, un saludo muy especial. Esto es Academia de Subseguros. Recuerden que nos vemos la próxima semana con una sesión muy interesante. Quédense muy pendientes porque vamos a tener una, ses una, una sesión muy, muy, muy, muy particular sobre todo para los directores de agencias y los directores de, de oficina, ¿verdad? Estén muy atentos porque vamos a tener una sesión muy especial con nuestra directora comercial, Paola Blandón. Ella nos va a estar ampliando un poco más eh, del alcance que tiene, sobre todo para esos perfiles, los perfiles de directores de agencias, eh, eh, directores de oficina. Vamos a tener una sesión muy especial. Próximamente, creo que va a ser entre jueves y viernes de la próxima semana. Así que no se despeguen. A ti, mil gracias, Laura. Yo por estar ahí tan pendientes por los comentarios. La verdad es que las mejoras que hemos hecho es porque ustedes nos las han sugerido. Entonces ahí están. Eh, la idea de las, de las mejoras que hicimos es darle respuesta al cliente en el menor tiempo posible. Eh, de eso se trata entonces el módulo de siniestros, las plantillas, que todo sea más personalizado para el cliente. Por supuesto, saben que este es su espacio Academia Subseguros. Si quieren eh, tener algún tema en particular, por favor, escríbanos aquí o escríbanos en nuestras redes sociales también. Si tienen algo en mente que a ustedes les gustaría eh, empezar a trabajar en sus oficinas, pues pónganlo, exacto, pónganlo ahí, coméntenos que esto es un espacio que lo construimos todos. Pues esto es Academias of Seguros. Hoy es viernes 18 de mayo del 2018. toda va súper la carrera. Rápido. Está, sí, es, y ojalá que por allá en sus oficinas en sus casas, en sus hogares, pues también todo vaya, todo vaya muy bien, exacto para eso estamos todos aquí dispuestos a ayudarlos, Academias Seguros un abrazo para todos ustedes, los queremos mucho, gracias, gracias por estar presentes y bueno, hasta la próxima oportunidad, jueves o viernes de la próxima semana, no se despeguen de Academias Seguros chao chao, un abrazo